¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora y seguimos con Final Fantasy Explorers. Vamos a ver qué nos toca hoy. Bueno, como siempre vamos a hablar con la chica de la fortuna, bueno la señora de la fortuna porque esto de chica tiene poco... Y nos dicen que la ganancia de kills Será subido a nivel 3 Así que Vamos a ver qué nos puede tocar Main quest No, no se han activado las nuevas todavía Venga Es la que toca esta semana uh, Espérate muy pocas veces este se pone ahí para que quiera que para hablar A ver Mira, casi mejor que vamos a aceptar esta Coño, De derrotar a un behemoth Vale Bueno, es mejor Sí, venga, vamos a aceptar esta misión, que es Aptitude Exam, Tiff and Time Mag. Vamos a hacerla. Voy a repasar un momento la información de la quest. a ver los monstruos que me llevo, Lyser, Toddy, Goblin, ¿vale? Vamos a embarcar Y vamos a llegar aquí Tenemos que derrotar a Behemoth Será tan difícil como Ifrit, me imagino Bueno, para empezar vamos a coger esto y derrotar a los Goblins no. Ah, no, uh, siempre no, no, no, no, esto siempre no, lo no, no, pumpa dark affinity saca Hace un damage aquí ¡Toma! No ha sido nada, nada fácil, nada difícil, ¿eh? Bueno, ya que estamos vamos a coger alguna que otra cosilla más por aquí Y bueno, no, no ha sido nada difícil, ¿eh? Así que ya saben, pero bueno, eleven los niveles de, de sus monstruitos para que todo sea todavía mucho más sencillo y unas cuantas más y así vamos, vamos ganando muchísima más experiencia pues nada, hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado, que sea de interés y que les haya servido que es lo que más me importa nos vemos en el siguiente episodio adiós bueno, vamos a ver primero las, lo que ganamos, ¿no? <ríe> venga empezamos a un montón de kills. ¡Toma! Pues sí, bastante. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!